Muy buenas a todos, estamos aquí en Kayak Go Uruguay y hoy tenemos un video de supervivencia vamos a encender una fogata y vamos a cocinar que hemos capturado y va a estar aquí en Kayak Go Uruguay, así que quédate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 food. Mm -hmm. Este fue otro video de Kaya Go Uruguay, así disfrutamos nuestro bagre, quedó pronto con poca cosa, sal, fuego y un cuchillo y podemos sobrevivir y disfrutar de nuestra naturaleza. Así que si te gustó este video, suscríbete en la parte de abajo si no lo has hecho en nuestro canal, seguí en nuestras redes sociales como Kaya Go Uruguay y no te pierdas los próximos videos, videos nuevos todos los viernes.